de servicios, debemos decir que es un eje importantísimo para la etapa que estamos viviendo. ¿Y cuál es la etapa que estamos viviendo? Pues algunos cuestionamientos que nos hacen como organización sindical, que él sente esto, que él sente el otro, que ya no da esto, que ya no... Voy a decir, manejan la síntesis ejecutiva diario si se registran, le llega a los compañeros. Si ¿Sí? todo, todo, si lo hacemos más o menos, tenemos las mismas plataformas si se ponen a, a revisar o una participación, tal vez no de diseño, ¿sí? pero sí de participación. Bueno, yo le pedí al compañero que nos pusiera la, la, la web de ustedes. Miren no la vamos a analizar, yo aquí tengo ya la carpeta para entregarle al secretario general con las observaciones pero nada más pensemos tantito, pensemos tantito y yo escuché atentamente la exposición del maestro Alejandro donde dice, vamos por el ISO y eso está maravilloso aunque a veces nos van a confundir con empresarios pero, pero hay, que, hay que evaluarnos, hay que medirnos, hay que hay que decir, vamos por lo mejor...